Buenas a todos. Hace ya tiempo vi un vídeo que, que subió Yellow Mellow eh, que hablaba sobre la homosexualidad, ¿no? Entonces ella era como que no comprendía por qué seguía habiendo rechazo, ¿no? Que no comprendía que a estas alturas del, de la vida ya, en el año 2011, siguiera habiendo rechazo cuando para ella y para otras muchas personas es algo tan natural, ¿no? Entonces hace eh, tiempo que quería ya haberle respondido a este vídeo. Eh, lo que pasa es que es, es un tema tan complejo y tan del que tanto se puede hablar, que, que no sabía realmente cómo estructurarlo. Voy a intentar explicar, ¿no? porque yo no soy tampoco psicóloga, ni mucho menos. Ella intentaba, bueno, culpaba más o menos a la iglesia, así en general, de todos los prejuicios que había hacia la mujer, etcétera Y hacia la homosexualidad. Entonces, eh, había algún comentario que le decía a ella que obviamente la iglesia también surge de algún sitio. La iglesia es construcción social, al fin y al cabo, ¿no? Entonces... Eh, eh, lo que yo creo, por lo que creo que es que sigue habiendo tanta, tanto rechazo, es eh, porque nosotros recibimos una serie de información a lo largo de nuestra vida sobre cómo es la vida, cómo son las cosas, normalmente en base a la, a la experiencia que hemos vivido, ¿no? en base a la experiencia que tenemos, así vamos formando como nuestra, nuestras opiniones y en lo que nos van educando. Entonces tú tienes una idea de lo que es la vida que luego a lo mejor no coincide con lo que es en realidad, y cuando viajas y cuando sales de un poco de tu casa, a lo mejor te das cuenta de que no toda la gente piensa igual. En cosas muy sencillas, incluso en cosas del de tema de, de la casa, de cómo de cómo hay que hacer las cosas en la casa, por ejemplo. Tenemos una cajita en la que hemos ido metiendo una serie de ideas, y con esas ideas con las que luego vamos analizando todo lo que pasa en, en el mundo. no Entonces, eh, de la homosexualidad, pues no hemos recibido muchas muchas ideas nuevas desde nuestra educación. Primero es que eh, era algo que, que no se concebía, que no existía desde el principio, y que existía pues se condenaba, obviamente, ¿no? como algo antinatural, algo enfermo. De hecho hoy en día hay ciertas realidades como la transexualidad que siguen estando clasificadas como enfermedad. Vamos entonces con nuestra mochila cargada de todo lo que nos han ido echando desde, desde la, desde la infancia. Y poco a poco vamos a conociendo a gente que y otras realidades, gentes y otras realidades y empezamos a pensar, bueno, pues no, no es tan malo, pero seguimos teniendo ahí una serie de prejuicios y de ideas estereotipadas que, pues el problema es que las hemos ido acumulando eh, poquito a poco como si fueran sedimentos, como si fueran capas de arena, y es muy difícil cambiarlas porque están en la capa incon inconsciente, no somos conscientes realmente de que están ahí y no, sabemos, no somos conscientes de que realmente lo pensamos. Entonces, hasta que no seamos capaces de sacar eso del inconsciente y de saber cómo funciona nuestra cabeza, es muy difícil cambiar esa forma que tenemos de pensar. Me gustaría explicar de forma sencilla de dónde se originan los estereotipos, de cuál es el origen. Realmente el er, eh, se origina a raíz de un mecanismo mental. Nosotros recibimos muchísima carga de información por todos los sentidos a lo largo de nuestra vida y el cerebro no puede lidiar con tantísima información. Entonces lo que hace es simplificarlo todo y creamos como categorías a las que asociamos una serie de rasgos. Parte de los estereotipos puede ser cierta, pero eh, no se puede catalogar a una persona, eh, no se puede generalizar. Cada persona es un mundo y hay que verla en su individualidad. Cuando juzgamos a alguien, no por su personalidad o por su individualidad, sino por, por la pertenencia a un grupo, lo que estamos haciendo es deshumanizarlo. Estamos diciendo, es otro, es el diferente, este no es una persona en particular que tiene estos rasgos, es un chino, es un puto negro, es un maricón, es lo que sea. Para mí, la manera de llegar a la, realmente a la, a la igualdad social, al hecho de que nos vean a cada uno como un individuo y como una persona con, su, con sus rasgos y sus, sus defectos y sus virtudes, es que realmente existamos Creo que el paso hacia la, la igualdad es la visibilidad. Creo que esto es básico, que nos conozcan, que nos vean que somos personas como cualquier otro y que cada uno tenemos nuestras cosas. ¿no? Luego, otro, otra razón por la que creo que la homosexualidad bisexualidad, y todo el tema de identidades, eh, orientaciones sexuales, minoritarias, eh, se, eh, no se ven bien es por el tema de que al final estamos hablando de sexualidad, que es un tema que la sociedad sigue siendo muy tabú y muy delicado, ¿no? Y a lo mejor lo que hacemos es limitar o nuestra imagen mental de la homosexualidad es simplemente dos tíos follando. Nos limitamos a ver el coito y la genitalidad, es como si fuéramos genitales andantes, y es que no somos, no somos eso, somos mucho más, somos personas entes muy complejos, con, no sé, con muchas más cosas, sentimientos, hay muchas más cosas ahí en juego. Llega un momento ya en la, en la sociedad en que eh, empezamos a, a ser visibles, ¿no? empezamos a, a verse más cosas, sobre todo en temas de homosexualidad masculina. Al ser más visibles y más presentes en la sociedad, tenemos dos reacciones. Por un lado, reacciones por parte de los grupos más, eh, más extremos, Grupos que, que están totalmente en contra, como grupos de ultraderecha, na, neonazis, eh, grupos ultrareligiosos. Y está habiendo un, un bastante un aumento bastante importante de las agresiones físicas y, y verbales. Eso por un lado. La otra es que, dice, que dicen, bueno, esto vamos a tener que aceptarlo porque es que parece ser que no, que no podemos acabar con ellos. No, es imposible que acabemos con ellos, entonces vamos a tener que aceptarlo. Entonces, un te acepto sí, te acepto pero, entonces, te acepto, pero si no haces mucho ruido, te acepto si no tienes pluma, te acepto si eres normalizado, si eres un gay o una lesbiana normalizada, si eres una un gay que no tiene apariencia de fue femenina o una chica que, que sea masculina, ¿no? Siempre con ese sí, entonces esta ya es la plumofobia, ¿no? El, el hecho de, de rechazar todos aquellos rasgos externos de la persona o de la personalidad que supuestamente no se identifican con los roles de género ¿no? con lo que se supone que es ser hombre-mujer o creo que el tema de los roles de género es súper importante en el en comprender por qué se rechaza tanto la homosexualidad ¿no? porque está ahí como rompiendo estos roles de género ¿no? es como si te gustan las mujeres no eres mujer, no eres mujer del todo y... o luego las ideas estas que se tienen ¿no? de que quién es el hombre y quién es la mujer pero es que no hay, no hay hombre no hay mujer son dos mujeres o dos hombres cada uno con sus cosas, cada pareja es un mundo vamos, cada pareja totalmente es un mundo entonces, eh, cualquier persona, y esto lo vemos muy bien, por ejemplo, en, en, la, en la escuela, ¿no? La escuela que es un lugar perfecto para que te discriminen y donde salen todas las maldades de los niños. Cualquier persona que se salga de esos roles de género que no cumpla lo que supuestamente es ser hombre o ser mujer, pues ser hombre puede ser fuerte, ser protector, nunca demostrar debilidad, eh, y al final lo que digamos que se se realiza la, la masculinidad de alguien a base de machacar a los que no son tan masculinos o a, o a base de machacar a otros, es como el macho dominante, ¿no? El que esté ahí mmm, dominante por encima de todos los demás. Entonces, cualquier persona que no cumpla eso ya se le tilda de maricón o de bollera, ¿no? Aunque mmm, luego ni siquiera lo sea. aunque El hecho de, de atribuir unos rasgos, atribuir, y no solo atribuir, sino como imponer que un hombre se tiene que comportar así, una mujer se tiene que comportar así, una mujer tiene que ser más delicada... Eh, más sensible los hombres no pueden llorar, eh, al final lo que está haciendo es como poniéndole un corsé a las personas y mmm, modificando cómo se tienen que comportar, ¿no? Yo creo que es la base de todo, de todo el rechazo y lo que deberíamos intentar cambiar y ver que, que cada persona es un mundo y, y el tema de los roles de género pues no nos aporta nada, nada bueno. Entonces, el tema de también estar eh, dentro del armario que como os decía, yo creo que la, una de las maneras de, de que se acepte es ser visible. Hay mucha gente que te dice que no quiere hacer de su sexualidad su modo de vida, o que, que eso es su vida privada, etcétera Yo creo que, que hay un, una doble vara de medir. Y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, estamos en un ámbito, como bueno, por ejemplo el ámbito laboral, ¿no? Y entonces un compañero de trabajo nos dice, un chico nos dice, pues este fin de semana me voy con mi novia a, a la sierra y este comentario no se no se ve como nada extraordinario es una cosa súper habitual no pero si por ejemplo una chica dice me voy con este fin de semana con mi novia a la sierra es como ya te empiezan a decir ey, ey ey ey eso es tu vida privada no queremos saberlo entonces veis aquí la diferencia no que si eres hetero está bien pero si eres si no lo eres si te sales de ahí vale sélo pero no nos lo digas no queremos saberlo no queremos saberlo es lo que lo que les decía antes ¿no? de, de te hace esto pero si no nos cuentas nada si no si no tenemos que af eh, digamos afrontarlo eso no tenemos que enfrentarnos con esa realidad que no queremos ver que no nos que no nos interesa que no con la que no podemos lidiar ¿sabes? porque tenemos ahí un rechazo interno y no queremos ni tocar ese tema el hecho de tener que estar ocultándolo es también una carga que es difícil de llevar es muy difícil es, es doloroso es puro, es duro entonces, pues, eh, yo sé que hay personas que, que prefieren pues mantenerlo en, oculto, pero al final creo que lo que... Yo desde mi de humilde opinión, ¿eh? Lo que creo que es que al final se acaban haciendo más daño a sí mismas, ¿no? Tampoco es cuestión de ir gritándolo por la calle, que hay veces que apetece, la verdad. Cuando llevas tanto tiempo ocultándolo, eh, hay veces que, que apetecería, pero tampoco es cuestión de eso. Pero simplemente... Eh, el poder ser tú mismo, el poder decir, pues me gusta Juana o me gusta quien sea. Tenía ganas de hablar de, de estas cuestiones y, y nada más, os dejo estas reflexiones. Si tenéis algún comentario o lo que sea, pues estaré encantada de, de contestar a lo que, le lo que me digáis o si he cometido algún error algún, explicando alguna cosa, pues también acepto todo tipo de, de críticas. Venga, nos vemos en otro momento.